Buenos días, ante todo gracias por dejarme participar en el, en el proyecto de Ojalá y, y Avance esto por toda España, porque la verdad que la iniciativa y el proyecto es buenísimo. Después de la experiencia que tenemos nosotros, tanto yo como mi familia, de, de otros de otro centros, que estaba el pobre cabizbajo total en todos los sentidos, no tenía vida, no tenía ilusión, era como una vida apagándose. Muy duro, la verdad es que muy duro y muy fuerte cada vez que lo veíamos. Y por que no digo que, que esos centros lo hicieran mal, no, no lo digo, pero que a mi hermano no lo iba bien, si sí lo digo, si sí lo digo, porque creo que necesitaba mucha atención, otros recursos, otras cosas, y ahí no los tenía, ahí simplemente lo tenían retenidos y ya está. En pues los dos centros que al esta... eh, eh, él ha estado desde el 2004 aproximadamente, creo, Do... o sea, perdón, 2014, que a él le. Eh lo ingresaron y bueno, me plantearon el tema de, de, la, de los pisos de Montijo, yo me asusté mucho porque sabiendo además cómo es mi hermano, las crisis que le da, que se desemboca en una agresividad muy fuerte digo, madre mía, no es un centro cerrado, no tiene guardia de seguridad no lo veía, no lo veía, pero bueno, sí que era cierto también que yo mmm, sí que sabía que mi hermano necesitaba oh, un cambio, un cambio en su vida. Y había que intentarlo. Al fin y al cabo tenía tres meses para, pues para adaptarse y si no tendría que volver de nuevo a Plasencia. Bueno, pues así fue. Ya lo, lo cambiaron a, a, Mont a Montijo y bueno, el cambio ha sido <ríe> brutalmente espectacular. De él queda su nombre y apellido. Porque es un niño con, con una vida social muy buena, con un círculo. con su propio círculo social muy bueno. Eh, razona, se puede hablar con él, está tranquilo, monta caballo, va a la iglesia, va al cuartel, que le gusta un montón. O sea, eh, una persona nueva. Eh, una persona nueva. Los cuidadores estamos encantadísimos con ellos particularmente para mí es como si fueran mi familia, porque hablo con ellos, me gusta saber de ellos, estoy en contacto con ellos en todo momento, cualquier duda que tengo me la aclaran. María Ángel, la directora, está todo el rato pendiente de, por lo menos, de, de yo hablo de la parte que me toca a mí, de los familiares, cualquier cambio, cualquier propuesta, cualquier cosa nos hacen participar. Esther es maravillosísima, o sea, no puedo decir otra cosa de ella, igual todo el rato pendiente, pues Carmen que Luis se quiere comprar unas gafas, Carmen que Luis vamos a llevar Luis Abad a jugar al médico... Es que estamos encantados con el proyecto, y sinceramente nos daba un duro. Son maravillosos todos ellos, no, es que no tenemos una sola queja, ni mi familia ni yo, de, ni de los cuidadores, ni la directora, Rosa, por supuesto, no se me puede olvidar. Igual hablo con ella, que parecen mis propios psicólogos, eh, hasta hablo de mi vida personal, entonces, eh, ya no, no lo ha venido bien solo a mi hermano, sino a mí también, incluso. Estamos encantados, encantadísimos con, con todo el equipo de, de Montijo. Y ya aprovechando, daros las gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo con mi hermano. Está creciendo mucho como persona y, y está muy tranquilo al fin y al cabo, bueno, pues eso es lo más lo más importante, cocina, limpia, eh, tiene, está decorando otra vez la habitación, pues como a él le gusta con sus cosas del Barcelona y, y esas historias entonces, pues bueno, encantadísimo, muchísimas gracias